Hola ¿cómo están? El día de hoy quiero platicar con ustedes porque uh, vaya que hace algunos meses me sucedió alguna experiencia no muy grata mientras volaba con una de las aerolíneas aquí en Europa y eh, bueno, todo el proceso me llevó a descubrir diferentes cosas eh, que a, en un, a continuación les voy a contar. Eh, resulta que, bueno, tomé un vuelo que fue de Budapest a Londres. Y eh, desafortunadamente, bueno, por diferentes condiciones, no sé, el vuelo se retrasó. Pero se retrasó no 30 minutos, no una hora, se retrasó 4 horas. ¡Cuatro horas! Entonces ustedes pueden imaginarme 4 horas sentado en el aeropuerto, haciendo nada, más decir picándome los ojos literal. Eh, y bueno, tratando de, no sé, leer algo, escuchar algo, ver una película de mi celular, eh, en fin, mil cosas. Pero de todos modos, cuatro horas en un aeropuerto no es para nada grato, sobre todo porque los sillones, o las sillas en los aeropuertos son generalmente bastante incómodos. Entonces, eh, claro que, el, bueno, las aerolíneas siempre tienen excusas para este tipo de situaciones y se quieren lavar las manos dándote un voucher con... 10 dólares, o bueno en este caso 10 euros para que comas en la cafetería 10 euros, como si 4 horas de mi tiempo valieran 10 euros En fin, eh, evidentemente tomé el voucher y pues traté de comprar algo en la cafetería que sobre todo en las cafeterías de los aeropuertos en Europa pues 10 euros realmente no te alcanza para mucho, quizá un sándwich y un café eso es todo eh, pero Después, cuando finalmente pasó todo y regresé a casa y demás, me puse a investigar sobre qué hacer en este tipo de casos. Y encontré información bastante, bastante buena que creo les puede ayudar porque hoy en día es muy común que la gente pues tome un avión para ir de vacaciones a cualquier lado y muchas veces sucede muy seguido que las aerolíneas o que los eh, vuelos se retrasan y entonces si te ha pasado si te ha pasado dale like al video porque porque si te ha pasado eso me vas a dar las gracias después de que termine lo que tengo que decirte eh, Entonces ¿Qué pasa? Cuando el vuelo se retrasa, generalmente la gente regresa, bueno, se pone enojada, se enoja, se pone de malas y se arruinan las vacaciones, ¿no? Por lo menos el primer día. Después ya uno se arregla, se olvida y bla, bla. regresa a casa y, bueno, pues uno se olvida de lo que esa aerolínea. mendigos desgraciados nos hicieron esperar, ¿no? Y entonces, muy poca gente sabe que hay leyes internacionales que regulan a las aerolíneas y que las aerolíneas están realmente obligadas a dar una remuneración económica cuando ese tipo de cosas suceden. Evidentemente, si no existe una razón realmente eh, forzosa o de fuerza mayor que haya causado el retraso del vuelo. Por ejemplo... Eh, si el mundo se está acabando y está nevando y hay tornados afuera y realmente un avión no puede despegar por eso pues evidentemente eso cuenta como una razón de fuerza mayor y si ese fue el caso pues la aerolínea no tiene por qué pagar por nada pero generalmente eso no sucede bueno sí sucede pero generalmente los retrasos no siempre son por cuestiones naturales muchas veces son por cuestiones de logística de la compañía, de la aerolínea ¿eh? o porque el, uh, digamos, el piloto o las hermosas llegaron tarde o porque el vuelo ya venía retrasado de otros, de, otros, de otros destinos en fin, puede ser mil cosas que no tienen nada que ver con la madre naturaleza y cuando eso sucede es cuando ellas, las aerolíneas, deben remunerarte ¿Ah? entonces después de esto me puse a investigar y realmente pensé, por un momento pensé que iba a ser muy difícil Buscar que te den esa remuneración, dije bueno A lo mejor tienes que contratar a un abogado Meter una queja Que la chequen y bla, bla. Uno pensaría eso, pero no Afortunadamente hay, Encontré un montón de sitios Un montón de sitios Que se dedican Exclusivamente A luchar este tipo de remuneraciones Por parte tuya Es decir, tú no tienes que mover un dedo Ellos hacen todo y tampoco tienes que pagar porque lo único que hacen es que ellos bueno, toman una ligera comisión de la remuneración que la aerolínea te va a pagar lo cual es un super gane para todos porque imagínate que eh, tomas un vuelo se retrasa más de tres horas estás enojado, pides tiempo, pides dinero, etcétera, etcétera y regresas a casa y dices, ¿sabes qué? no voy a permitir que eso pase entonces te metes a una de esas compañías metes tus datos, tu nombre, tu correo, tu nombre, tu correo, tu vuelo la fecha de tu vuelo mandas una foto de tu pase de abordar o de tu comprobante que estabas en ese vuelo y listo ellos pueden checar en los sistemas si ese vuelo estaba retrasado o no y si estaba retrasado entonces mandan la queja directamente a la aerolínea y ellos se encargan de que la aerolínea te pague. cuando la aerolínea te paga entonces ellos toman una comisión generalmente del 20 30 de esa comisión y te mandan el dinero a ti y la remuneración la remuneración por vuelos retrasados es una locura porque por ejemplo el vuelo que yo tomé fue de budapest a londres y me costó 100 euros 100 euros y la remuneración por el retraso, fue de 500 euros. ¡500 euros! Es decir, el vuelo me salió gratis y además obtuve 400 euros de ganancia. Todo porque la aerolínea pues, cometió un error. ¿no? Eh, y lo mismo sucede con prácticamente cualquier aer aerolínea alrededor del mundo. Entonces, si tú eres esas personas que de repente han tenido vuelos y esos vuelos salen retrasados, bueno, no te preocupes, regresas a tu casa, te metes a Google, buscas uno de estos servicios, de hecho voy a dejar en la descripción el que yo usé, si ustedes quieren usar esto está perfecto, si no pueden simplemente buscar en Google eh, eh, remuneración, vuelos retrasados o alguna cuestión así, yo lo busqué en inglés, eh, en inglés es uh, delayed flight remuneration. Y ahí me aparecieron varios sitios web eh, con el servicio que te brindan este tipo de cosas. Eh, y entonces eh, yo usé el que voy a dejar en la descripción. Por si alguien quiere usarlo, bueno ahí está. Eh, pero vaya, que generalmente la remuneración va de 300 a los 900 dólares. Dependiendo del de tiempo, el, el tiempo del retraso, eh, la distancia, si hubo conexión o no conexión, etcétera, etcétera. Un montón de cosas. Pero, si tú eres una de las personas que tuvieron la mala fortuna de estar en un vuelo que se trasó más de tres horas, o dos horas, eh, checa la página, pones ahí tus datos, ahí te van a decir, ¿sabes que Sí, podemos eh, aplicar por una remuneración para que ellos te paguen. O, ¿sabes que No, esto no aplica porque a lo mejor tu vuelo era por esta razón, hubo un huracán, o no sé, lo que sea, ¿no? Eh, y lo mejor de todo es que lo puedes hacer incluso si tus vuelos son uh, hasta seis años atrás, es decir, si tú en los últimos seis años volaste con alguna aerolínea y el vuelo se retrasó lo único que tienes que hacer es tratar de buscar en tu correo electrónico tu, tu pase abordado, tu itinerario tu confirmación y eh, meter los datos a al servicio que está ahí, que se llama Airhelp, by the way uh, los metes y ahí te van a decir si sí, todavía se puede o no, ya no se puede o lo que sea, no ahí te van a poner el mensaje de cuál es el siguiente paso y bueno, solo quería compartir esto porque realmente hay muchas personas viajando hoy en día y eh, me sorprendió mucho que uno puede tomar ventaja de este tipo de cosas porque no es justo realmente que uno, bueno, evidentemente tenga Ciertos planes y esos planes se arruinen porque, bueno, pues la aerolínea está cometiendo algún error o no sé, alguien cometió algún error y por eso se retrasó el vuelo, ¿no? Entonces, eh, creo que está muy bien que te hagan una remuneración debido a tu tiempo perdido y compartirlo, creo que le puede servir a más de uno, seguramente. Sobre todo porque no tienes que pagar por el servicio. Es decir, Pagas cuando la aerolínea te paga Pero si la aerolínea no te paga, tú tampoco pagas nada es, o sea, realmente, realmente es un servicio muy, muy, muy conveniente si, eh, si te pagan, si la compañía consigue que te paguen, toman una comisión de ahí Si no, pues no y punto Y no tienes nada que perder En fin, eso es todo, espero que les sirva el video Si les sirvió, si les pareció interesante o cualquier cosa, dale like eh, compártanlo, mándenlo a las personas que conocen, que viajan un montón Porque no muchas personas conocen o saben de estas regulaciones Entonces compártanlo ahí Y eh, si les gustó el video, bueno, pónganlo en favoritos para que no se les olvide Suscríbanse aquí arriba, denle like, en la campanita para recibir futuras notificaciones De los videos que voy subiendo Y bueno, nos vemos en el próximo video ¡Cuídense mucho! ¡Chao, chao! あ uh -huh.